Hola a todas, bienvenidas. Hoy vamos a presentar lo que es la campaña número 6 que trae muchísimas eh, ofertas para caballero, para dama y para niño. Así que démosle la bienvenida a las ofertas del verano. Así que vamos a comenzar ahorita mismo con una explosión de fragancias donde ustedes van a poder celebrar lo que son sprays refrescantes para el cuerpo. Así que imagínense, ustedes tendrán la colección rosas, Este, van a tener... Eh, muchísimas colecciones como eh, frutas, rosas, eh, explosión tropical. Así que van a tener ustedes donde escoger para refrescantes corporales. Así que estas ofertas vienen con un 20% ya aplicado de descuento. Así que ustedes van a pagar únicamente 10 dólares con 90 centavos por algo que costaba 14.99. con Así que esta es una oferta muy buena para los clientes y para ustedes también porque ustedes van a ganar el 50% en nivel de ganancia de lo que les guste en este catálogo. Así que imagínense, vamos a tener también eh, nuevos productos como la deliciosa combinación de frutas y, y flor de pasión. En cuanto a los spray corporal, estos son de una línea muy exclusiva donde ustedes van a poder dar un toque femenino a lo que es los aromas que, se, que podemos utilizar a diario. Esto contiene, eh, para que ustedes sepan, eh, un 80% de alcohol. Queremos que usted se vea feliz y con una salud, este pues, extraordinariamente bien. Así que usted va a poder utilizar esto para tener una higiene, este... Eh, al 100% ¿verdad? Y ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Esto es, utilícelo antes y después de la actividad física para que usted pueda refrescar su piel y también puede este, hacerlo eh, después de la ducha cuando usted tenga los poros este, más abiertos ¿verdad? Para que usted conserve eh, su piel bastante, bastante eh, fresca. Así que son, se llama Body Splash este, y están muy ricos, muy recomendados y están vendiéndose muchísimo. Así que se los recomiendo. Así que también tenemos lo que es el spray refrescante para el cuerpo. Esto este, es algo de lo que más se vende porque forma parte de una colección de higiene corporal. Así que esto pues tiene unas delicadas notas de frambuesa, mandarina, eh, fresia y violetas. Así que esta fragancia en particular les va a gustar. Viene a un superprecio de 10 dólares con 90 centavos y precios regulares de 17 dólares. Así que ya tiene un 20% de descuento. Eh, como pueden ver, tienen que apresurarse a tenerlo. También tenemos lo que son refrescantes, ¿verdad? Eh, para, dice, eh, esto es para el cuerpo, este... Body Miss Pillow en Everywhere. So usted puede utilizarlo para el cuerpo, para sus almohadas, para su cuarto, donde usted quiera, eh, pues ponerlo. Tiene unas eh, notas de jengibre té blanco y toronja sobre un corazón de lavanda jazmín y destellos de muguet. así que esto viene a, 19, a, perdón, a 10 dólares con 90 centavos, pueden sacarle muchísimo provecho porque tanto lo pueden comprar para ustedes como para venderlo así que también los caballeros tienen refrescante corporal, así que como ustedes saben, el verano ya está aquí y lo que se busca con esta revista es promover lo que son refrescantes corporales para damas y para caballeros eh, para tener una sensación totalmente diferente a lo que es una colonia, un perfume, ¿verdad? Así que tiene un 20% de descuento, precio normal de este producto son $15.99, pero vienen en dos fragancias riquísimas. Eh, una de ellas es... Eh, eh, aventura fresca y la otra es intenso y salvaje. Así que ustedes ustedes decidirán cual quieren. Eh, están muy buenas y sus esposos, sus novios les encantarán. También tenemos de la colección kiwi. Esta si sí, no pueden dejar de tenerla porque esta a usted sí le va a gustar. Es un eh, esto es para recargar de energía y frescura todos los días. Así que puede puede utilizarlo. Tiene eh, un 80% de alcohol. Este, así que como puede ver va a durar bastante y en su cuerpo se siente una ola de frescura con sus notas frías de menta y limón así que esto a usted le va a gustar así que si van a la playa o si salen constantemente y no quiere utilizar su, su perfume favorito pues puede utilizar una fragancia fresca refrescante que le va a energizar su cuerpo así que bueno tenemos también para los consentidos eh, de nuestros para consentidos que cuáles son son nuestros piececitos verdad así que tenemos este un trabajo tratamiento completo para ellos y aquí pues está la oferta que les viene a un super precio qué les parece bueno vamos a hablar un poquito de un talco absorbente para los pies que es este que están viendo aquí precio normal 14 dólares este contiene activos que regulan la sudoración y evitan el mal olor así que si ustedes saben de que son muchachos niños o adultos que practican algún deporte o trabajan todo el tiempo con calzado y mantienen su pie encerrado, posiblemente ese sea un cliente que es, le suda mucho el pie o muchas veces in, que sin que ellos se den cuenta pues puede causar un mal olor, pero es debido a que no tienen eh, pues una, una respiración, un ambiente libre, ¿verdad? Para que pueda estar la piel expuesta pues a, a la frescura natural. Sin embargo, podemos eh, sugerirle a ese cliente que tenemos un talco absorbente. Así que bueno, esto puede utilizarse después del baño, es importante bien los pies con una toalla y enseguida aplicar esto directamente sobre los pies y el calzado, ¿verdad? Así que puede usarse diariamente. También tenemos un exfoliante como ustedes lo están viendo acá. Esto es, es una fórmula enriquecida con manteca de karité, aceite de coco y olivo formulada con shea butter, que es este, muy buena, es muy buen ingrediente, ¿verdad? Yo lo he visto y lo he utilizado en otros productos. También tiene coco y, y, y oliva, así que aceite de oliva, así que ustedes pueden recomendarlo. Estos productos están hechos a base de ingredientes naturales. También tenemos la crema humectante para los pies. Esta crema está formulada a base de aceite de coco, almendras eh, y gin. Esto también usted eh, lo puede utilizar a diario, no tiene ningún problema en utilizarlo. También tenemos lo que es un gel de efecto eh, cooling, como frío, ¿verdad? Así que está formulada con aceite de menta, limón y eh, refresca y relaja. Sí, con un aceite de menta y limón como les digo y relaja lo que es los pies cansados así que esto se los recomiendo para sus clientes pueden sugerir la colección completa como ustedes desean también aquí les tenemos lo que es una eh, en stick verdad como en barra esto es para la fricción de los pies así que esto pues ustedes pueden eh, Aquí está la descripción y dice sobre la piel puede utilizarse sobre la piel húmeda dar un masaje circular sobre el talón y este también usted puede enjuagarlo con abundante agua para remover todos los residuos aplicar la crema eh, un poquito extra verdad eh, es como un humectante en sus pies así que esto ustedes pueden sugerirlo es una colección completa para el cuidado de la piel exfoliar humectar eh, desodorizar y también para eh, hacer relajar sus pies. Así que está una colección muy bonita y muy conveniente para todo tipo de cliente, niño o adulto. También tenemos la colección de body evolution especialmente para la señora o señorita que están practicando un deporte una dieta o están por comenzarla así que este es uno de los productos que debemos de ofrecer esto es un challenge como un reto de 21 días para ver si tienen resultados para mejores resultados de este producto deben realizarse ejercicio al menos 30 minutos al día para fortalecer el sistema inmunológico. Así que eh, esa es una de las recomendaciones que deben hacerle a ustedes, al cliente que pregunte para qué sirve este producto y cómo va a haber resultados. Así que eh, tienen que también decir que este contiene un extracto de té negro, café verde y ayudan a minimizar la, eh, la piel de naranja, promover elasticidad y reducción de medidas. Así que eso es el, el objetivo de este producto, eh, ustedes pueden recomendarlo. Así que eh, también tenemos lo que es perfumería, tenemos lo que es la fragancia Present a un superprecio de 38 dólares con su respectivo desodorante y tenemos la fragancia Treasure, así que eh, también ustedes saben que es una de las fragancias nuevas y exclusivas que serma pues tiene en este momento, ¿verdad? También tenemos Love Secret, así que esta fragancia viene a un super precio. tenemos dos tamaños, tenemos la de una onza y la de 3.4, así que usted decide cuál quiere, si solamente quiere probar de la fragancia puede inclinarse por el tamaño pequeño como lo pueden ver acá o si usted quiere puede hacerlo el tamaño regular, así que bueno. Para crear un aroma único, usted lo que va a hacer es seguir estas instrucciones. Aplique una cantidad deseada de Love Secret. O sea, usted decide qué cantidad, ¿verdad? Deje pasar unos segundos y aplique este Pasión Secret en la misma zona. Así que usted repetirá la acción y número tres habrá creado un aroma único que solo usted tendrá porque depende recuerden del ph de cada quien así que bueno esta es una de las fragancias que está en tendencia especialmente en este verano y ustedes no pueden dejar pasarlo así que a todas las chicas que les gusta la colección distinción les quiero eh, mostrar a ustedes que viene a un super precio verdad y tenemos eh, cuatro eh, diferentes aromas Nicole tulipán negro, tamara y dulce. Así que usted decide cuál le gusta, está a su completa elección, ¿verdad? Y para probarlo, bueno, usted tiene que aplicarlo en puntos específicos, ¿verdad? Puede colocarlo en el pecho, en la muñeca y en su cuello. Así que usted podrá tener una súper fragancia todo el día. También tenemos de la colección Vivace, tenemos dos aromas que les van a encantar y usted posiblemente se pregunta por qué está la tendencia de estas fragancias. Bueno, porque son fragancias florales, cítricas al mismo tiempo y frutales que solamente en el verano podrá usted eh, eh, usar, ¿verdad? Y verá qué divertida la sensación de aroma porque muchos preguntarán qué tipo de aroma usa, dependiendo pues este usted cuál es la colección que le gusta y usted verá que les encantará. O sea, el objetivo es que les encante para que las llamen y les ordenen. Así que tenemos dos opciones, tenemos Joy, y tenemos Sharon, así que viene un super precio de 30 dólares y pues a comenzar a promover en grande. Pero bueno, chicas, no podemos dejar pasar la colección Sentimiento, donde tenemos también cuatro aromas. Tenemos Romance, tenemos Anubis, Lumina y Gisela. Así que eh, es una super oferta que no pueden dejar pasar. 30 dólares, su fragancia favorita, frutales, cítricas y florales. Así que yo sé que les van a encantar. Y bueno, si a usted le gustan las notas apasionadas más, eh, un poquito con notas más fuertes y que dure todo el día, les puedo recomendar la colección sensual de eh, Paradama. Y esta eh, usted va a poder sentirse sensual y conquistadora en todo momento porque son fragancias que le van a encantar. Así que tenemos lo que es sexy, pasión, Bad Girl y Seducción. Así que un superprecio de $30 usted elige y le aseguro que usted tendrá una fragancia única. Para caballeros, si usted conoce o es un caballero que le gusta hacer ejercicio, joven, activo, deportivo y sobre todo muy dinámico, le recomiendo la fragancia Fit. Así que esta está muy buenísima y es nueva. Justo hicimos un lanzamiento ya hace un mes de esta fragancia y ha tenido mucha aceptación entre los, los clientes jóvenes que les gustan las actividades extremas. Así que eh, se los eh, se los recomiendo. Y en el verano, pues, también tenemos para los caballeros eh, fragancias deliciosas con las cuales van a poder mantenerse frescos y con sensación limpia. Estamos hablando de la fragancia kiwi y es muy rica, este... Es para, para personas activas, emotivas, entusiastas. Así que eso, si ese es usted, le conviene esta fragancia. Así que bueno, vamos a hablar de la línea de distinción para caballero. Tenemos tres diferentes fragancias que queremos compartirle. Tenemos Alexis, Winner y Imperial. Así que tenemos la fragancia y tenemos el desodorante por si quieren combinarlo. Aplíquelo en las zonas de mejor, eh, de, de mejor pulsación, en si, eh, la forma de en el cuello, en el pecho y en el interior de los codos para que su fragancia se mantenga todo el día esos son tips que tanto mujeres como caballeros pueden usar para poder mantener mucho tiempo las fragancias, de la colección Vivace también tenemos para caballeros tres opciones, tenemos Vivaldi Aqua y Greco, así que esto es para un caballero que le gustan las eh, fragancias un poco más suaves, así que, y con tendencia a cítrico, así que le tenemos esta, así que bueno, continuando tenemos de la línea Sentimiento para caballero, para alguien este que es, es más apasionado y conservador al mismo tiempo. Bueno, pues aquí le tenemos a Alan, Porto, Eros y Remembran. Tenemos cuatro diferentes aromas. Esta es la presentación. Usted nos dice cuál le gusta o cuál le gusta a su cliente para poder ordenarla. Así que, bueno, tenemos también de la línea Sensuel, tenemos esta fragancia en cuatro diferentes aromas. Tenemos Oliver, Million, enigma y tenemos amadeus, así que esta es para hombres seductores, apasionados y enigmáticos, o sea que si usted conoce a una persona que sea así, pues este es el cliente eh, más eh, específico para podérselo ofrecer, así que bueno, aplíquelo en zonas de mejor pulsación, como le digo, el, la sien, el cuello, el pecho y el interior de los codos, para que lo pueda conservar todo el día, y para los chiquitines les tenemos en esta campaña, el chavo y el chapulín a un super superprecio de 27 dólares cada una, así que son fragancias y si a mí me preguntan cuál me gusta más les digo que los dos, porque son eh, genial para eh, las edades entre un niño de 7 a 12 años pues les va a encantar, son muy bonitas y recuerden aparte de eso son, eh, eh, son figuras con las que crecimos, pero no tanto eso sino que las fragancias son divertidas y pues son riquísimas para sus niños, ¿verdad? así que bueno, y tenemos para nuestros amiguitos, nuestras mascotas, tenemos champú y tenemos, que es Unisex, y tenemos la fragancia para para perrito y para hembra. Así que aquí tenemos dos a un super precio de 13,50, precio regular 16 dólares. Así que, ¿qué les parecen estas super ofertas? Yo sé que les van a encantar. Verano viene eh, muy fresco, muy relajado. Así que por eso es que estas fragancias son alusivas a lo que es el verano. Así que, bueno, esto es lo que tenemos para la campaña. Eh, número 6 pero no podemos olvidar los maquillajes así que vamos a hablar de un maquillaje para el verano donde usted tiene que disfrutar la vida con colores extravagantes así que tenemos una colección completa de la línea eleganza todos los colores que ustedes acá son los que están disponibles a un superprecio de 7 dólares con 70 centavos también tenemos eh, los colores que duran todo el día así que imagínense son colores para labios sexys. así que tenemos lip gloss y tenemos labiales que duran mucho más tiempo, de la línea Maxi Long Lasting, así que tenemos esto y tenemos los libros, así que ¿qué les parece? Colores seductores y muy bonitos, así que también tenemos en este verano, tenemos la temporada de labios sedosos que seducen, así que bueno aquí les tenemos el de la línea Eleganza, los eh, que son eh, en esta presentación tenemos, son, son de los colores que más se venden y pues vienen a un super superprecio de 11 dólares con 20 centavos, son fabulosas tonalidades en mate si a usted no le gustan los colores brillosos y cremosos le tenemos los colores mate y estos son los que usted ve en este momento y espero que le guste y los promueva tenemos también maquillaje, tenemos lo que son los correctores para dar una tonalidad perfecta a lo que es el maquillaje a un superprecio de 19.50, precio regular 39 dólares. Así que son colores que usted puede utilizar para corregir esta área o según donde usted más lo necesite. Así que recuerde si usted piensa utilizar este corrector aplique el precorrector en el color de las zonas que requieran de su ayuda verdad así que usted va a elegir a dónde lo va a aplicar aplique el color y el corrector necesario para disimular y neutralizar imperfecciones esa es la segunda función y la tercera es aplicar el iluminador en las zonas del rostro que necesiten más luz así que siga las instrucciones y verá cómo termina con un super maquillaje así como la modelo también tenemos lo que es el refrescante para lo que es el maquillaje eh, y al mismo tiempo fijador que le permite pasar mucho más tiempo con el maquillaje sin que se le corra. A un precio de $14.95, precio regular $25 dólares. También tenemos lo que son... Eh, los rubores en, en tonalidades como bronceado y lo tenemos también como eh, polvos luminosos, ¿verdad? Así que usted decide cuál es la tonalidad y cuáles son las que usted va a utilizar. Así que, y para los que cuidan de su piel, tenemos el maximum repair, un reparador máximo de la piel. Así que esto es para ayudar, este tratamiento les va a ayudar a aumentar y proteger de los, de los daños que provocan eh, pues el, el ambiente, ¿verdad? ¿verdad? Así que tenemos tratamiento de día, de noche y por supuesto el suero. Así que también tenemos en oferta y esta es una super oferta que no deben eh, dejar pasar y es este suero de maximum repair porque este le va a ayudar a aumentar y a disminuir, a disminuir los signos de la edad en el contorno de sus ojos, así que este es un dato muy importante, precio regular de 40 dólares y ahorita viene a 28. Esta es la oferta que no puede dejar pasar hombres y mujeres, así que 30% de descuento, ¿qué les parece? Dice que son los mejores ingredientes activos este, para que ayudan a mejorar y a rejuvenecer su sistema. Contiene jojoba, b shape, garden cell, este, Majestic eh, y rose sea Esos son los ingredientes de este producto, así que imagínense productos naturales. Y bueno, gracias por ver hasta el final de este catálogo este, y este video. Espero que les gusten las ofertas de esta campaña número 6, efectiva desde este momento, eh, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer sus compras y puedan promover sus negocios. Así que gracias por ver el video.